pertenezco al colectivo de afectados por el ERNULO nulo de la empresa ITP Aero. Bueno, en la jornada de hoy lo que esperamos es poder llegar a socializar y, y dar a conocer a, a personalidades desde el ámbito político, sindical y, y mediático de un poco nuestro problema, que es la, eh, pues la lucha por la reincorporación de 83 trabajadores que hemos injustamente, fuimos injustamente despedidos. ...también de forma ilegal, ya que ahora mismo hay una sentencia que ha anulado el ERE... ...que interpuso la empresa... ...vamos a intentar conseguir pues, socializar el conflicto... ...para poder captar pues, eh, apoyos y, y impresiones de personalidades... Pues, el, ...del ámbito que hoy va a estar aquí presente... ...del ámbito político, periodístico y sindical. Para nosotros es muy importante denunciar la situación que estamos viviendo... ...los 83 compañeros... ...y en mi caso en especial le dar voz... ...a las 25 mujeres que hemos sido despedidas eh, por la empresa... ...sería importante para nosotras también eh, reunirnos con Yolanda Díaz... ...mostrarle nuestra situación... ...y ver un poco su opinión y qué, qué podría ayudarnos. Entre los primeros movimientos que hicimos... ...el despido y todo, llevamos un año más o menos... ...en esta pelea... ...por nuestras reivindicaciones es que se cumpla la sentencia... ...de que podamos volver a nuestro puesto de trabajo... ...y retire el recurso en el Supremo la, la empresa. Soy Madalena Ibáñez... ...y pertenezco a Guipuzcoa Cosén Ideal... ...que es una organización de familiares de personas... ...que viven en residencias de mayores... ...que hemos comprobado de cerca que la situación de la atención en la residencia es muy mejorable y principalmente por la falta de mano de obra, por la falta de trabajadoras. Formar parte de un tejido que parece que escucha, eh, es, es decir, estoy, existe esto en el plan de una, de una organización o, o hacemos una vida digna para todos, se trata de una una función de respeto, humanidad y colaboración. Soy Laura Benítez y trabajo en la Sociedad Española de Ornitología en SEO Birdlife. Espero poder hablar y, y, y poder acercar un poco más el, el, el medio ambiente a la militancia y a, y a los partidos políticos. Es preciso que, que se trabaje de forma conjunta, que, que el, la sociedad, eh, la economía y el medio ambiente estén a la misma altura y que se trabaje eh, desde esa perspectiva para, para evitar justamente eso, que, que no haya ni un grado más en nuestro planeta ni, ni una especie menos. Eh, mi nombre es Manuel Gavarre, estoy en el Observatorio contra Delitos Económicos, Observatorio CODE, y soy un abogado que se ha transformado, digamos, en, en investigador, sobre todo. Pues hemos tratado en la ponencia eh, las vulneraciones del derecho a la vivienda y las consecuencias de la financiarización de la vivienda. También hemos analizado en la charla las consecuencias que tiene para toda la población desde muchos puntos de vista sobre la independización de la gente joven, la precarización de la vivienda, yo creo que es, que es bueno vernos, encontrarnos y eh, ver que podemos crear redes fuertes y también yo creo que se ve una ilusión que hacía tiempo que no se veía. Yo soy Laura Barrio, vengo de Madrid, soy activista de los movimientos sociales desde el 2011. Pues a mí me ha tocado desarrollar la parte de la ley de vivienda, la ley estatal de vivienda y hacer una comparativa entre la ley de vivienda que hemos redactado los movimientos sociales y luego la comparativa con la ley eh, estatal que están promoviendo desde el gobierno. Creo que vamos a vivir muy, agu muy agudamente la tensión sobre la regulación de, de la vivienda y bueno, que se va a ver la cara de perro de algunos actores. Bye, bueno, Sabin Zubirina es, inaiz, eh, eh, es eh, activista, está Gaur eh, itxendet, eh, eh, Gure experiencia y el EP Escuela Inclusivo experiencia a O sea, no la vais a. Y Chin hori experiencia dela de la Irurte, en orin campaña orina, bueno, a ir a ir a ir a ir a ir izan da a ir a Agentes a eh, aurkako, nerri, sehatz batzuk eh, eh, bat eh, a e, bueno, un susto checo, digamos, un susto estaba y daba abate, y uscalo de Escucha, escucha algún ver si batean, con e, rata vera, y e, tumberribat, estaba ya en la vida, y se anda a un bueno, y cuspeguía e, que contrasta checo. Soy Sonia Bellán y vengo de PUDEM en Cataluña. No es la misma manera quizá de trabajar en Cataluña que, que en Bilbao que en Madrid. ¿no? Entonces, a través del conocimiento mutuo de cada una de nuestras experiencias podemos tener un, pues eso, un, un, un, mucho más, un contexto mucho más rico y trabajar con, con dinámicas diferentes que pueden funcionar tanto aquí como en cualquier otro sitio. Este tipo de, de encuentros con la militancia, con, con nuestros cargos públicos, con nuestros cargos internos, ...son los que nos fortalecen como organización... ...y sobre todo son los que hacen demostrar... ...que juntas, podemos llegar donde queramos".